Hola chicos pero todos en la rabia, San Carlos City, no, haciendo pa. el verdadero trabajo, la vaina, eh, el récord, la ring, neto sorpresa, la comisión, elemento 28, Ratata Record, el Lover, hobby King de lo mío personal, Colombo Rubirosa, el nieto de Aurel el nieto de mamá. ¿Me entiendes? Trabajando. Pero oye que lo que hay mucha gente ahora, tú sabes que se están doblando y vaina. A ver, yo soy real, yo no tengo que hablar de mi vida, ustedes más tienen que buscar www.larrabia.com para que entren a mi página y busquen mi biografía. ¿Me entiendes? Muchos raperos no tienen una biografía, yo hoy fui un año rapeando, tengo biografía, tengo videos con calidad, tengo un tro de canciones durísimas, gracias a Dios, ¿me entiendes? Y el público me aceptó, entonces, oh my God, me quieren tirar porque soy notorio. Lo que eran de los míos ahora se han llenado de odio. Están forzando por curarse en mi velorio, pero Dios dijo que no van a ver mi recordatorio. lo tengo deprisa, a los raperos vendiéndole pizza Y yo aquí arrebatado de a muerto de la risa. No pueden bajar porque al patio no tienen visa. Están como mancha siendo mandado y cogiendo brisa, conmigo no. Ustedes tan claros como yo no hay dos, cuando ustedes no eran de nada hace rato ya yo era de todo Pero van en un motor porque la rabia te enseñó, porque el discurso está en 27 y te recomendó. Está doblado porque la rabia es altita y tú no. Choco fey, se te fue la guagua y va por Ya no hablé de no tú eso es del nipo por ley. Llegó tu día en inglés, llegó tu y en español se de guerra. Y en inglés soy Little Way. Soy como José Reyes robando si esto un play. Cilindro loco por asemeado, pero yo llego seis Reserven su taquilla pa' que me habían feito un play, Y es que ya me voy de gira por Europa y U.S.A. Aunque te duela, güey. Por Europa y United mamá güey. Bueno. Ellos eran de lo mío, pero se sí han torcido. Tan lleno de odio porque están jodido jodidos. Si están con nosotros, van a salir prendidos fue que comprendí la realidad porque tuve que salir de la falda de mi mamá cuando salí a la calle yo no sabía nada, como muchos que han tenido dolor y no han sufrido nada. Yo me dejó vivo para contarte la verdad, que a Rumberto, hermano mío me lo matan atrás. Ellos no tuvieron piedad, aunque se este salió de atrás. Frenaron en su carro y lo terminaron de rematar. Yo loco por frenar y devolverme para atrás, pero mi hermano me había dicho, ve si no le pare a nada, que como quieren en la otra vida nos vamos a encontrar. el mundo tiene que morir, el que no muere porque no nace le llega. Ya, la rabia atrás de la cámara chico, el único calvo con el gallinón. te va a hacer?